El pueblo Mapuche cuenta con una rica sabiduría llamada Kimun, que se ha traspasado por generaciones gracias al Kimel Tugum, un proceso educativo que es fundamental para el traspaso de la cultura y sabiduría por generaciones. Pero esta sabiduría ha sido mirada en menos por la cultura colonial chilena, que observa al indio con un paternalismo asfixiante. Bienvenidos a la cuarta semana del curso cultura mapuche y autodeterminación con el tema saberes mapuches para la interculturalidad.